Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video de FIFA móvil Chicos pues el día de hoy quiero mostrarles eh, Algunos jugadores que voy a sacar De, eh, de los eventos eh, Jugadores gratis que he logrado conseguir Así que ¿qué les parece si el primer jugador Que voy a conseguir este, va a ser El de el maestro de campaña eh, Ya logré este, por fin este, Terminar esta eh, es, eh, Esta campaña de maestro Perdón eh, Sí me costó algo de trabajo, de hecho eh, Había grabado un video que les quería mostrar Pero desgraciadamente lo perdí Así que eh, creo que voy a tener que grabárselo de nuevo. Era más o menos dándoles algunos tips de cómo podían este, eh, a completar esa campaña. Ya ven que eh, algunos de los partidos se ponen un poco complicados. Como este por ejemplo el de Manchester United. Que eh, empezamos en el minuto 10 del primer tiempo con eh, 3 goles a 0 en contra. Este, así que pues tenemos que remontar este, eh, este marcador para poder este, eh, ganar este partido. Y pues en el video que les digo que se me perdió. Más o menos ahí les, les, les daba algunos tips, ¿verdad? De, de, de cómo ganarlo. Eh, espero poderlo grabar nuevamente. Y de ser así, pues se los traigo para el canal. Pero por mientras, ¿qué le parece si vamos por este eh, Milunkovic, un maestro de GR90? Vamos a recogerlo, chicos, de una vez. Y después de este, de, después de este jugador, perdón, eh, vamos a ir este, por otros cuatro jugadores más gratis que he logrado conseguir en los, en los eventos. Así que vamos aquí. Eh, se vienen 100 puntos de liga, muy bien. También tengo algo planeado, chicos De cómo gastar esos puntos de liga Espero también podérselos mostrar este, en un próximo video Pues ahí tenemos ya a Milunkovic Un mediocentro de GR90 Primer jugador que tengo de maestro con GR90, chicos Y pues ahora, ¿qué les parece si vamos a, a los héroes del equipo? Porque este, tengo algunos jugadores que ya eh, he logrado conseguir los puntos necesarios para poderlos reclamar Así que ya tengo completa eh, el primer grupo de héroes del equipo tengo ya listo a los cuatro jugadores para uh, recoger. Así que vamos primero por este Gaia. Ya tengo los 10 puntos de eh, Valencia. Ahí tengo a mi primer jugador de héroes del equipo. Muy bien. el 82 un lateral izquierdo. Después voy a ir por este... Eh, bueno, ahí tengo una recompensa. A ver. Ah, ok. Sí, es que como ya logré este sacar este a mi primer maestro. Pues se me abre esta recompensa. No sé por qué apenas... Aparece ahí el desbloqueo de química. y ese ya lo tengo eh, desde hace buen tiempo. Otra, otra recompensa más. A ver. Oh, vaya. Un jugador élite. Bueno, ok. Vamos a ver a ver qué jugador me logro traer. Vamos a ver por acá. El desbloqueo de dominio. El jugador. ¿El jugador de... Ah, ok. Ah, bueno, bueno. Ok, ok, ok. Ok, ok. Este, tengo que sacar a, a, a Dybala. Pero bueno, como les dije, como les dije hace un momento. este mmm, Tengo algo, algo planeado para... Los puntos de Liga Así que, eh, pues no creo que vaya por ese a chicos Mejor me voy a este, a esperar Ok, de regreso ya acá a los héroes del equipo Ahora voy por este tripier Un lateral derecho de la Liga este Premier De hecho estoy armando un equipo de, de la Premier League que yo creo que este tripier me va a servir bastante para para ese equipo luego tengo a un defensor central Bailey del Manchester United. También ya tengo este, los puntos de escudo necesarios para poder reclamar. Así que ya tengo a mi tercero héroe del equipo. Y con eso creo que completo otra de las misiones. Me parece que sí. Ya por último, en este primer grupo de héroes del equipo, pues tengo a Pickford, un portero de GR82. Del equipo Everton, también de la Premier League. Así que eh, voy por él una vez. Ahí está, chicos. Y del grupo 2, creo que tenía ya listo a este de Rossi. Así es, yo lo tengo ahí listo Nada más este, digo por si no se han dado cuenta chicos O para los nuevos que están este, iniciando en este FIFA Si llegamos a tener este eh, puntos de más de escudo Vamos a poderlos cambiar chicos por eh, algunos escudos Ya sea del siguiente grupo o bien del grupo eh, actual en el que estemos Así que esto me parece muy bien porque no se desperdician esos puntos de escudo me parece una magnífica opción de que, lo, de que los podamos cambiar por otros este eh, puntos de, de, de escudo, chicos. Y pues voy a cambiar esos que tenía yo de más. Aquí se me viene uno del Atlético de Madrid. Y de acá del Everton creo que tenía dos, me parece. No, tengo tres. Tres de escudos del Everton que me, que me sobraron, así que lo voy a cambiar. Se viene otro más del Atlético de Madrid. Vamos viendo cuáles cuál otros dos tengo. Eh, vamos a ver si se me viene alguno de... Que me, que me haga falta, muy bien de, de, este viene, perdón Se viene el escudo de Borrusia. Y el último que voy, a, que voy a canjear Vamos viendo a ver por cuál Por cuál me lo cambian Bueno, uno del Bayern, muy bien Y ahora sí chicos, este como les comentaba Creo que tengo ya listo a este de Rossi Sí, lo tengo ya listo, ok Así que voy por él, un MCD De la liga este De, de la Serie A O del Calcio y de momento pues serían todos los jugadores este, que voy a poder este, reclamar Ahí para ese Reus me faltan todavía 6 este, puntos Diego Costa me faltan 8 puntos Y para Robert me faltan 7 este, puntos chicos Voy para acá para las misiones porque creo que eh, logro, he logrado desbloquear alguna me parece A ver sí, aquí tengo algo Ok 100, 100 puntos de apoyo, muy bien Y ya consigo este, una tarea más Luego puedo conseguir otros 150 por haber conseguido 5 jugadores del equipo. que okay, así que voy por él también. Ok, pues hasta ahí chicos. Este Ya para pa la siguiente eh, recompensa tengo que lograr conseguir a 10 jugadores de héroe. Lo cual me va a llevar algo de tiempo. Y pues ahora vamos a pasar a mi equipo. Porque eh, quiero poner algunos jugadores que acabo de reclamar este, en mi alineación este, secundaria. Eh, saqué a un Bailey me parece... Sí, aquí lo tenemos, muy bien, Bailey Gerl82 más 5 de refuerzo de habilidad Y también saqué a Pickford Del equipo de eh, este Everton Así que voy a colocarlo también ahí De gr 82 No me aparece con refuerzo de habilidad Voy a ver a ver qué refuerzo es, es el que requiere Tengo el de reflejos, muy bien mm, Pues sí, vamos a dárselo Vamos a, vamos a entregar estas 2000 monedas para que le dé un punto de, de refuerzo de habilidad Alcanza para un segundo eh, punto de refuerzo de habilidad Así que vamos a entregar esas 3000 monedas Bueno vaya todavía un punto más El tercer nivel de refuerzo de habilidad para este portero Bueno al parecer otro punto más Bueno no tenía pensado gastar tantas monedas O más bien no tenía este, considerado que, que tuviera este, tanto refuerzo de habilidad Y pues ahora sí a ver quedo con un GRL85 con 120 de química Como les digo es mi equipo secundario este, únicamente quise armar un equipo de la Premier League. Ya que pues he, he logrado conseguir algunos jugadores eh, gratis del evento. Y a un, uno que otro que compré en el mercado. Y creo que quizás a uno que tenía ahí en la, en la reserva. Así que pues me decidí este armar este a este equipo de la Premier League, chicos. Bueno, pues díganme ustedes chicos en los comentarios eh, qué jugadores este, ha logrado conseguir. Si ya terminaron eh, la campaña maestro y ya pudieron este.. Eh, reclamar este eh, milunkovic o bien si ya tiene algún héroe del equipo también déjenmelo saber en la en la, en, la, en la casilla de comentarios de este video. pues para saber cómo van este en el avance del juego chicos bueno pues hasta aquí el vídeo eh, espero que les haya gustado si así fue por favor suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para que sigan recibiendo más videos como este y por favor no olviden dejar su like nos vemos en el próximo video. adiós